Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo están el resúmenes de los vídeos de YouTube fácilmente gracias a la inteligencia artificial. Primero, para el que no esté todavía de alta en ChatGPT, pues simplemente os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ustedes le dan ahí al botón de probar. Le dan a sign Up. Introducen una cuenta de correo electrónico o si quieren pueden lograrse con Google. Introducen el correo, la contraseña de vuestro correo. Le damos a siguiente. Dependiendo ya del método de verificación que tengamos, pues será de una forma u otra. Aquí tenemos que verificar que somos humanos. Aquí hay que poner nombre y apellidos. Aunque podamos poner cualquier cosa. Aquí nuestro número de teléfono. Posteriormente a darle a enviar al botón verde, pues vamos a recibir en nuestro móvil un código vía SMS que tenemos que introducir aquí. Y a continuación ya podemos ir a, a la extensión. Dejaré también el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a añadir a Chrome. Es compatible con todos los navegadores basados en Chromium. Ahí está el icono de la extensión. Ahora vamos a un vídeo que tenga voz, obviamente. Vamos a darle... Al botón nuevo, a esta especie de barra que se ha creado con la extensión, le damos ahí al icono de ChatGPT. se nos abrirá una nueva pestaña con el resumen. Vaya, me ha salido en inglés, pero podemos decirle que no lo traduzca al español. Nada más, muchísimas gracias por la visita, nos vemos en el siguiente vídeo.